El cultivo de variedades ricas en CBD se ha convertido en una opción cada vez más popular entre los cultivadores de todo el mundo. Debido a la popularidad que están adquiriendo estas genéticas ya que hay más usuarios de cannabis a nivel medicinal, hoy os queremos resolver algunas de las preguntas que nos habéis enviado sobre el cultivo de CBD. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la envía Green Facu desde Córdoba, Argentina. Facu nos pregunta, ¿necesitan algún cuidado específico mis plantas de CBD? Hola Facu, el cultivo de genéticas ricas en CBD no necesita de ningún cuidado específico, ya que lo único que cambia en estas variedades es el ratio de cannabinoides que hay presentes en ella. El cultivo de cannabis con altos porcentajes de cannabidiol o CBD no muestra grandes diferencias con el cultivo de variedades de cannabis normales, por ello los únicos consejos que te podemos dar van íntimamente relacionados con los que damos para el cultivo de marihuana. Si quieres que todo salga correctamente empieza vistiéndote por los pies, escoge un sustrato que te asegure un desarrollo perfecto en la fase de crecimiento de tus plantas como por ejemplo el Complete Mix de Top Crop. Después, escoge una gama de productos para la nutrición de tus plantas completa y rica en nutrientes orgánicos para, tras la fase de crecimiento, asegurar unos aromas limpios y suaves en floración. Este tipo de variedades son cultivables tanto en interior como en exterior. Lo único que necesitarán será la atención que tú le pongas y los cuidados que le darías a cualquier otro tipo de cultivo de cannabis. Por último si vas a hacer un uso medicinal de estas variedades te recomendamos que extremes las precauciones tanto en los productos nutritivos con los que alimentes tus plantas siempre fijándote en que sean orgánicos sin metales pesados ni quelatados como en las condiciones del espacio de cultivo que más que nunca deberá estar limpio y desinfectado.